Normalmente cuando hablamos de ángulos solemos enfocarlo en el aspecto geométrico, en el bloque de la geometría. Sin embargo, la medida de esos ángulos, la amplitud angular es una magnitud y como tal debemos de tratarla. Tenemos que trabajar la magnitud-amplitud angular atendiendo a las distintas etapas del aprendizaje de las medidas que hemos visto a lo largo de todos estos vídeos. El primer paso para trabajar la magnitud-amplitud angular es la comparación de amplitudes de diferentes ángulos. Pues la comparación directa la tenemos muy sencilla, es colocar un ángulo encima del otro y ver cuál de los dos es más amplio o menos. También se puede trabajar la comparación indirecta encontrando un intermediario que permita establecer cuál de los dos ángulos que estamos comparando es más amplio. Por ejemplo, la comparación directa podemos hacerla del siguiente modo. Pongo un lado con el lado y veo que el triángulo ocupa menos espacio aquí. Por tanto, la amplitud de este ángulo es menor que la amplitud del ángulo del cuadrado azul que vemos en el fondo. Para trabajar la comparación indirecta, voy a comparar los ángulos que están marcados en estos dos polígonos. Este de aquí y este de aquí. Y voy a utilizar como intermediario el ángulo que está señalado en este triángulo. Voy a colocarlo aquí y puedo comprobar que si lo pongo así veis que son dos veces el mismo ángulo, pues necesito dos triángulos para completar este ángulo de aquí. O sea, dos ángulos del triángulo. Si me vengo al cuadrado veo que con uno no lo he completado, pero al colocar otro veo que sobresale. Si lo veis por detrás, aquí veis que el ángulo sobresale. Por tanto, el ángulo marcado en el polígono verde es más amplio, tiene mayor amplitud angular que el ángulo marcado en el polígono azul. La siguiente etapa sería trabajar con unidades de medida no convencionales. Sin embargo, al pensar en ángulos, ¿qué otra unidad de medida no convencional podemos utilizar para medirlos? A lo mejor pues creemos que es un poco abstracto, complicado. Entonces, la mejor solución a esto es que trabajéis con otros ángulos de la misma forma que acabamos de hacer y veáis cuántas veces caben los ángulos dentro del ángulo que queremos medir. Posteriormente sería interesante empezar el trabajo con la unidad de medida del sistema internacional. En este caso esta unidad de medida es el radián y encontramos el problema de que el alumnado de las etapas en las que vamos a trabajar no va a comprender el concepto de radián. Entonces vamos a trabajar con otra unidad de medida que va a ser el grado sexagesimal. Si pensamos en la etapa de educación primaria lo primero que se nos viene a la cabeza que puede tener amplitud angular es el reloj. El reloj, los ángulos que se forman con las manecillas de este, puede ser una primera aproximación a la magnitud, amplitud, ángulo. Comenzaremos con la medida de ángulos rectos, tanto en este objeto, en el reloj, como en otros objetos que vayamos encontrando a nuestro alrededor, pues la mesa, la silla, la pizarra. Y posteriormente iremos ampliando a ángulos entre 0 y 180 grados. Para poder medir estos ángulos, trabajaremos con el transportador de ángulos. Esto parece sencillo pero este instrumento de medida tiene algunas dificultades que comentaremos al final del vídeo. La siguiente actividad que realizaremos con nuestro alumnado para trabajar la magnitud-amplitud angular será medir los ángulos interiores de los polígonos regulares más conocidos, como yo he hecho al principio del vídeo, pero ya dándole un valor exacto trabajando con el transportador de ángulos. Con este tipo de tareas, además, podemos ver esas propiedades geométricas que veíamos en la asignatura anterior acerca de cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo, por ejemplo. Y aquí nos encontramos en un nuevo punto, ¿cómo vamos a sumar y a restar ángulos? Una de las complicaciones que encontramos con la unidad de medida del grado sexagesimal para trabajar esta magnitud es que no es decimal. Y además, los nombres de los submúltiplos del grado sexagesimal no derivan de la palabra grado como ocurría en otras ocasiones. En este caso trabajamos con grados, minutos y segundos. Un grado está formado por 60 minutos y este a su vez por 60 segundos. Probablemente os suene esto de la asignatura de aritmética como un sistema de numeración en base 60, con todas las dificultades que conlleva realizar las operaciones en este caso. Es por eso que hay que prestar especial atención si vamos a realizar operaciones con estas unidades de medida. Y como ya he dicho anteriormente, otras de las dificultades que se derivan del trabajo con la amplitud angular viene dada por el instrumento de medida del transportador de ángulos. El primer error que encontramos es el de reconocer ángulos con amplitud de 0 grados, 180 grados o 360 grados. Pero además de esto, puede ocurrir que el alumnado no alinee el cero del transportador de ángulos con el inicio de uno de los dos lados del ángulo que quiera medir. En ocasiones, cuando no realizan esto, se puede solventar este problema restando el lugar en el que hemos comenzado para tener la amplitud exacta del ángulo. Pero esto tampoco lo realizan. También habrá alumnado a quien le resulte extraño el asignar una unidad de medida a algo curvo, como ocurre con el transportador de ángulo o el ángulo en concreto. Y por último, uno de los errores más frecuentes que os vais a encontrar es que quieran utilizar el transportador de ángulos exactamente de la misma forma que se emplea una regla. Porque como está medido y dividido en líneas pequeñitas, puedes hacerlo del mismo modo. Y esto es todo por hoy. Sé que hemos hablado de la hora y aún no hemos profundizado en la magnitud tiempo, pero lo haremos próximamente. Como siempre, si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis dejarla en los canales de comunicación más habitual. Hasta pronto.